Y el guapetón Capley Estarán encerrados en las tenebrosas puertas de Dor Donde deberán escapar de los horripilantes monstruos Que se encuentran en este lugar Si quieres segunda parte y te encanta el video No olvides dejar tu magnífico like y comentar Dor, sin más que decir vamos con el video Vale chicos hemos llegado a nuestro Querísimo hotel donde vamos a dormir Esta noche Porque pues ¡Oh! está cayendo tremendísima lluvia Y pues yo no me voy a quedar afuera Le tengo miedo a los truenos ¿Qué? Menos mal encontramos el hotel Oye, pero no hay recepcionista, mira. Estamos. Oye, don, buenas, buenas. No hay nadie así. ¿eh? Qué extraño. Está vacío Parece que algo pasa aquí, eh Mira, las maletas están tiradas Sí, no hay ¿Qué gente extrañas, ¡Qué asco! No, no, no Este lugar está puerco Lo que está puerco Aquí está la puerta número uno Y no podemos... Necesitamos una llave Ok, aquí agachamos Acá está la ¿Seguro? llave Pero, Amigo, yo creo que si llega el dependiente Y te ve ahí, nos regaña No claro, necesitamos una llave Porque mira esto, papu A ver ¿Eh? ¿Qué, uh, pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, monjaquer? ¡A ver, ah, su máquina! Los trucos que aprendiste en prisión son muy útiles Claro, para veas, papu, uno debe estar preparado siempre Vale, pues, hotel para nosotros solos, papu a ver, ¡Oh! vamos a continuar a ver si vemos a alguien por aquí o algo. ¿Qué Vamos dale, dale. a robarnos todo. ¡Oh! Mira, tengo un mechero, papu. <risa> Quememos el hotel y salgámonos con todo el dinero. A ver, vamos para abajo, para el sótano, papu. Ten mucho cuidado, eh. Habitación número 4. Oye, ¿cuál es nuestra habitación? Eh, yo ya sí, he no, reservado no, no, la ¿no? habitación 100, eh. ¿Qué Ojo, pedo? Ojo, ¿Tenemos cofé? que pasar 100 puertas, en serio? Claro, vamos por la de por esta. A ver, uy, este Oye, Aquí. se está poniendo todo como muy, muy, muy turbio, ¿no? Sí, lo. lo me dando un poquitico de miedo y eso que yo no soy miedoso para nada. No se crean, es que tiene una infraestructura antigua. ¿Qué? Que... Amigos, las puertas están selladas. Oye, oh. esto me da mala espina. Bro, que están en reparación, es por eso ¡Hay frutas con rasguños! No, no, no, esto no está en reparación Esto ya lo veo muy extraño Yo creo que en vez de embarcarnos aquí Ya quiero escapar La habitación número 9 mm, ¡Número 9! Y... ¡Ah! ¡Ahí solo son truenos! ¡Me asustaste, sucio! ¡Ay, ¡Ay qué ¡What the fuck! ¡Se cayó ese librero! ¡Amigo, amigo, amigo! Eso, eso no pudo haber sido el viento ¡No fue el viento! ¡Alguien tiró ese librero! ¡Oh, su máquina, qué miedo! ¡Tien cuidado, papu! No, pues. No, son los fantasmas, los espíritus chocarreros. Pues este hotel que calificaba cinco estrellas, pues parecía que no era cinco estrellas. Bueno, yo vi las cinco estrellas, pero en negro. No sé si se clasificaba algo. ¡No! ¡Eso es un hotel cero estrellas! ¡Oh, por Dios! ¡No, no sabía! A ver, habitación, oh, 11 Habitación número 11. ¡Uh! ¡No, no! no oh, hey, ¡Hay cuadros muy turbios! ¿Qué es sí, eso? Sí, sí, sí. Este esta parece la, la, la, la mamá de Alexi. ¡Oye! Sí, ¿no? ¡Parece <risos> la tuya, tonto! ¿Qué dices? A ver, vamos a continuar. Estamos en las 12. ¡Uy, tenemos que pasarnos. ¡Wow! La amigos, amigos, por acá. esperen, esperen. Dime, Dime. Miren, tenemos que encontrar una <tose> llave, pero esto parece una oficina o un cuarto de lujo. ¡Uh, oh, ¡Sí su cuarto! ¿Ay? A ver, ¿qué me pega. ¿Eh? ¡Oh, me oh, puedo me me meter debajo me de la cama? Hola, papu, aquí. ¿Qué haces ahí? No sé. Me mala policía. ¿Qué haces metiéndote debajo de la cama de un hotel? Me meto para espiar. A ver, ¿qué hay por aquí? Ah, uy, dinero, llave Ahí está la sí, llave, llave, papu amigos. Vamos, sí, sí, sí, vamos, buena, vamos buena, continuemos, continuamos, Amigos, no sé A ver, con mucho cuidado por aquí Las oh. puertas, loco Esto me recuerda a la escena de Scooby-Doo <risa> Scooby-Doo, <risa> papá ya ese, ya ese es Scooby-Doo un... No es el mismo <risa> Claro, claro, sí, sí, ese No, pues yo digo la escena donde pasan por puertas a ver, tenemos uh, que continuar Regista yo, todas ¿no? las habitaciones, papu Oye, si ¿sí tenemos que encontrar otra llave O a lo mejor hay un tesoro escondido en este hotel oh, Y por eso no, nadie, ¿sí? nadie Oh, oh. Rabito tiene tremendos ganchos Gansúas <risa> aquí <risa> que, <risa> que, que le sabe a los hackers, papu Ven, ven <risa> mira, mira, mira. <risa> oh, su máquina! Uy, yo me voy a esconder, papu ¡No tengo miedo! ¡Se apagaron la luz! No, ¡Escondasen! No ah, ¡Parpadieron la luz! ¿No? La luz. Ah, ¡Amigos! bien! bien. ¿Qué asustó? ¿Qué asustó? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Amigos? ¿Qué, ¿qué era eso? No lo pues... sé. No lo sé. Ya quiero escapar de aquí. No. No, por... peligroso! no puede ser, no puede ser, no puede ser Ay, por Dios, te lo viste Ay no, ay no Corran claro, por sus vidas rápido, avancen de habitación Se este oscuro por, por, por acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo por ahí no paso, papu, eso está me oscuro Bueno, yo tengo el candelabro Oh, por Dios, tengo que ir adelante, venga, yo digo yo No te pierdas No te pierdas, panita, no te me pierdas Con cuidado, con ¿Pues cuidado ¡Cuidaron la puerta! ¡Ahhh! están tocando! ¡Ay, ¡Con cuidado aquí! ¡Uy! A ver, a ver, acá hay otra habitación ¡Aquí más que ¡Algo! ¡No! ¡Me escuché algo! ¡Yo también! ¡Chicos! ¡Tenemos que salir de acá! ¡Tenemos que salir de acá! ¡Aquí hay una puerta! ¡Hay una puerta! ¡Ay! ¡Ay! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué pasa?! ¡Me acaba de asustar algo?! ¡¿Qué ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Loco! ¡No! ¡Loco! ¡Qué miedo! ¿No, salir, veo nada, ¿no? no veo nada oh no ser, no Dios mío santo, no veo nada Salimos de las habitaciones oscuras Amigos, hay monstruos en este hotel Tenemos que salir ya Sí, Ay, no, ya, mi ya me está dando muchísimo miedo Acabo de ver algo súper extraño Me aparece en toda la pantalla Veo algo extra Veo algo que tenemos que organizar los cuadros Mira, acá acá hay unas marcas Mira, por ejemplo, acá hay un cuadro largo Hay que ponerlo hay que poner Claro, esto es un allá. puzzle Cambia claro. todos los cuadros Aquí Y a ver El, el largo ahí, Rabito dale dale dale. Dale, dale, dale, dale Ahí estamos oh. A ver Uh, habitación secreta, habitación 19. Papu. Eh, ver, eh, papu 19 A ver Papu, me robé este cuadro <risa> ¿Qué pedo? <risa> no Rabito, manches. no quieras volver a la prisión o así Pero es que debe que valer mucho, ¿eh? Entonces yo lo llevo por si verdad, caso Habitación la, 20 Es la fotito de la Mona Lisa Papu ¿Qué esperaba? No oh. Yo creo que a los fantasmas no les gustaría que se robe su hotel Fantasmas, <risa> si acaso, llévense al esponjoso <risa> A ver, Hola. Vale. tenemos que saquear, saquear y irnos, loco Uy, habitación 21, ya estamos cerca de nuestra habitación ¡Uy, está se parpadeando! Se ¡Otra vez escóndense, no, no, papu! ¡Viene el chamuco! ¡Rápido, rápido, rápido, Sine, rápido! rápido Si el chamuco, se viene! ¡A ¿Ven? ¿Qué ¡Ah, sí, ¿A tu estoy máquina, el... loco! Estoy, estoy asustadísimo, vi al chamuco. Cada vez pues, estamos más cerca de morir en las manos de ese monstruo. Sí, sí, sí, sí, sí es verdad. A ver, habitación 23. Oh, Ay, pero miedo? ¿por qué habitaciones oscuras? Correcto, correcto. Corre, corre, corre, corre. corre, corre, corre. corre, corre. No vista, está, ¿eh? si no lo ves, no está. Pensar correcto es lo que hago. Bueno, aquí sale a entrar a la habitación 25. 25, vale, pues ya. O sea, no que no encontremos algo interesante, yo diría que sigamos avanzando sin mirar atrás. Tienes razón, tienes razón, Jimmy, mucha razón. Uy, papu, llegamos aquí a tremenda, a tremenda bibliotecario aquí, bro. Una salida esto, pero no ¡Tengan cuidado, tengan cuidado! ¡Oh, una palanca! Oh, hay una palanca ahí! ¡Jalémosla! ¡Es una puerta sellada! ¡Ay, okay. loco! ¡Por bañaron las luces! ¡Escóndase! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oye, oye! ¡Viene el chabuco! ¡Otra vez! ¡No! ¡No se caen! ¡Cuidado! ¡Oh, por Dios! ¡Alesi le puede decir a tu madre que deje de seguirnos! ¿Pero que ¿Cómo que mi madre es desgraciado? ¡No está persiguiendo un monstruo! ¡Seguro que le debes dinero o algo! ¡No! ¿Qué dices? ¡Yo no le debo nada! ¡A ver! ¡Esta es otra habitación como la anterior! ¡ Tenemos que encontrar. Pues cositas para abrir para... la puerta que la tengo ¡Tengo la llave, Ay, vámonos No hombre, loco, es que soy tremendísimo para encontrar las cosas corre, 31. corre, corre, corre, corre, corre, corre puerta 31! Uh, Uy, parpadeó la luz, parpadeó la, la, la luz, yo lo vi, tú lo viste ¡Miren, esto! ¡Miren eso, gente! ¡Ah! ¡Un ojo! No, ¡Es un ojo! es qué pedo! ¡No me voy la pared! no, no, no, no manches. Yo pensaba que los hoteles solo te espiaban con cámaras Amigo, ¿qué hace un ojo en la pared? ¡Ah, son varios! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué ¿Qué ¿Más ¿Qué ojos? Pedo? Chicos, Mucho chicos, batea, chicos, batea, la habitación me está, me está demasiado oscura ¡Cuidado, que era muy mala espina! ¡Corre, chicos! Esto, ¡Esto me está dando muchísimo miedo! ¡Corre, corre, corre! ¡Y yo con un momento! ¡Son demasiados ojos en la pared! ¿qué? ¡Es verdad! ¡Papu, mira esos ojos! ¡Parecen bueno. cámaras. ¡No están espiando! Amigos, salió la luz son demasiados, corran, corran, corran, corran, no me dan miedo, desgraciado loco, pero es que son muchos son mirándome, entra en pánico. Tú solo continúa seguro, un pasillo. pasillo. A ver este pasillote por aquí. A lo mejor da la salida. Continúen, amigos, no paren. Vamos miren Sigamos. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¡No manches el chavoco! ¡Es un ¡Me estás siguiendo! No lo, sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero corran, corran, Corriendo, sigan corriendo, vamos, vamos, vamos, manos, vamos, vamos, son muchas puertas! vamos, manos! manos! Hay manos! manos! manos manos! ¡Hay manos aquí! ¡No, no, no! no me estoy No vamos, vamos, vamos, corre, resto, corre! Dios corre resto, corre! ¡Ay,